Hola, mi nombre es Silvana Becerra. Estudié Ingeniería Civil Bioquímica en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y luego hice un doctorado en Biotecnología en la misma universidad. Y actualmente me desempeño como subdirectora de Desarrollo Tecnológico y de Comercialización en la Dirección de Innovación de la Universidad de Los Andes en donde lo que hacemos es gestionar que las tecnologías desarrolladas por los investigadores en los laboratorios de la universidad, eh, vayan a la sociedad, se transfieran y que finalmente causen impacto positivo en la calidad de vida de las personas. Y adicionalmente, represento a todos los gestores tecnológicos de Chile reunidos a través de la red GT y como presidenta del directorio me toca trabajar articulando relaciones y mejorando el ecosistema y en general las condiciones para la innovación, el emprendimiento y la transferencia tecnológica a nivel local en Chile y también en Latinoamérica. Cuando de pequeña fui muy curiosa, siempre me llamó la atención la naturaleza, que es lo que uno tiene más cercano. Buscaba insectos en el jardín, trataba de, de recrear su hábitat. Eh, generalmente no veía mucho esos insectos en el habitat que daba por mí. Eh, cuando morían les hacía disecciones y me preguntaba cómo toda esa maquinaria interior podía eh, trabajar en conjunto dentro de un de ser vivo. Y, y también tengo una tía que es profesora de biología y cuando me dejaba ver sus libros de estudio encontraba fascinantes todas las imágenes eh, que allí había. Bien. Siempre fue muy curiosa, como lo digo, y en una enciclopedia también que había en la casa de mi abuelo, trataba de buscar respuestas a muchas de las interrogantes que surgían de mis experiencias eh, científicas en el jardín. Destacar que mi familia o mi círculo cercano nunca eh, limitó mi curiosidad, ni circunscribió el conocimiento o las habilidades que yo tenía, a, a que yo fuera mujer y siempre me dejaron muy libre de buscar respuestas a, a las curiosidades y a las interrogantes que surgían en la mente de, de una niña que estaba eh, descubriendo el mundo. Luego de estaba en el colegio, ya fueron avanzando los años y tenía que decidirme por, por estudiar una carrera y en los últimos años eh, de colegio las matemáticas me gustaban bastante además me, me iba bien y, y en mi conocimiento hasta ese momento de las ciencias también veía que a través de las matemáticas podía tener problemas eh, resueltos de forma mucho más rápida y, y, y mucho más precisa que a través de las ciencias biológicas. Entonces me empezó a buscar el área de Ingeniería y finalmente me dedico a la carrera de Ingeniería Civil Bioquímica que unía estos dos mundos que me interesaban, ¿no? la matemática y la ciencia biológicas. Sí, creo que es bueno que las mujeres estudien ingeniería. Creo que tenemos una visión diferente que aportar. Me parece que los problemas que aborda la ingeniería y que deben ser resueltos se resuelven mejor con múltiples puntos de vista. Entiendo que estas soluciones así se vuelven soluciones más complejas y más útiles finalmente para quienes las la van a usar y son mejores soluciones. Lo que todo los aporte que las mujeres podamos hacer en ese sentido van a ser bienvenidos. Y también pienso que aquellas eh, visiones de que las mujeres tendríamos menos eh, capacidades para desarrollar temas matemáticos o científicos corresponden a una cultura machista que, lamentablemente, está muy arraigada, pero no corresponde a, a una realidad, según lo que hemos podido ver en los últimos años. Todas las personas nacemos con ciertas capacidades, con capacidades innatas, pero también esas capacidades van cambiando y nosotros también podemos ir decidiendo cómo ir desarrollando capacidades. Entonces, si mujeres y niñas están interesadas en desarrollar su lado científico, pueden hacerlo es un aprendizaje constante, la vida es un aprendizaje constante y seguramente en el camino se van a encontrar eh, con dificultades y con errores y hay que sobreponerse y seguir adelante. La Científica es una carrera muy, muy linda eh, y creo que es parte de, de proponérselo. Y como ejercicio les propongo que busquen, investiguen acerca de científicas e ingenieras mujeres exitosas en la profesión, que lean un poco acerca de sus experiencias, porque estoy segura que hay muchos puntos en común entre ellas